Bueno, lo primero entonces es, eh, me gustaría oh. abordar el, el título de la pieza, ¿no? O sea, abordar la pieza por su título uh -huh. y el por qué ponerle pasaje Juanáhuac, ¿no? Y si lo estoy diciendo bien, para empezar. Uh -huh. ¿no? Bueno, eh, la idea con el nombre de pasaje Juanáhuac para eh, titular esta pieza... Eh, Básicamente surge porque fue la manera de aludir a una especie de espacio de tránsito de eh, la lectura de una novela hacia la ciudad sublimada que existe bajo el volcán, que es justo eh, Cuauhnahuac, que es en realidad el nombre náhuatl de Cuernavaca, pero que en la novela eh, está usada como eh, la síntesis eh, de dos ciudades, que en realidad es eh, Oaxaca y cornavaca Y bueno, en realidad era eh, aludir a los espacios del de, de paisaje urbano, como son los pasajes que conducen uh -huh. de una calle a otra, eh, partiéndolas por, por, eh, de manera transversal, ¿no? Eh, uh -huh. Porque yo recuerdo algunos de los pasajes que efectivamente perviven en Cuernavaca y son este tipo de, de caminos abiertos en diagonal o de, de un punto a otro de, de, la, de una calle que te saca de una a otra calle. Y era un poco esto, ¿no? eh, eh, eh, pensar la pieza como, como una manera de introducirse de una ciudad eh, a otra de Cuernavaca a Cuadunáhuac debajo el volcán. Sí, yo, yo también eh, creo un poquito como en términos, digamos, como del ejercicio cartográfico que, que implica, por ejemplo, la construcción de esta pieza, que un poco lo que se buscaba era, de alguna manera, este, no solo como sobreponer este espacio real y este espacio ficticio, sino generar, además, como un diálogo que diera como ciertas claves de lectura para una resignificación del espacio este, del espacio de la ciudad, ¿no? O sea, como por un lado reconocer, eh, digamos, como el carácter histórico en, en un cierto sentido de la novela, O sea, y con histórico no, no me refiero a que narre como tal la historia de, de la ciudad, sino más bien decir como es una novela que de alguna manera ha marcado este, a n cantidad de artistas de, de la ciudad, pero al mismo tiempo recuperar, digamos, como ese universo, eh, digamos, como, como que construye la novela en términos de escenarios y tratar de ubicarlos dentro del espacio este, físico, físico de, la, de la ciudad, ¿no? Eh, y aquí se me... necesariamente como que tendría que irme a... a al trabajo de investigación eh, fotográfica, ¿no? como a todo el trabajo de archivo. Y me parece una... O sea, como que por un lado está esta cantidad de imágenes, pero también por otro lado está la forma en que están eh, construidas, digamos, en esta cartografía que se despliega de formas, vamos a decirlo así, inusitadas, ¿no? Eh, no sé si me pueden hablar como un poco de esto, no sé si aquí ya también podemos empezar a relacionarlo con el aspecto circular ¿no? y, y con, con la gran metáfora de, de esta rueda de la fortuna, rueda del tiempo. Sí, yo eh, en términos un poco también como del trabajo a nivel digamos como fotográfico, una uno de las digamos, como búsquedas que se, que, que se tenía, era justamente con encontrar, por así decirlo, ese personaje articulador que permitiera de alguna manera hacer ese cruce entre lo que era el trabajo propio de la novela, y lo que era un poco el, el proyecto que nosotros estábamos buscando hacer. Y recuerdo que eh, en muchos momentos hubo esta, como digamos, como diferentes fases de depuración en los cuales pues básicamente era como, bueno, a ver, pero en qué nos vamos a centrar, en qué nos vamos a centrar. Y al final creo que el personaje se convirtió en la ciudad misma, ¿no? Y entonces en el momento en que la ciudad se convierte como en este punto y, y que nos permite, digamos, como depurar la novela y decir, como nos vamos de alguna manera a concentrar en estos como paisajes que se construyen literariamente, eso nos da ya como una clave también como para reunir, digamos, como las imágenes que de alguna manera eh, y empezarían como articular esto. El segundo hallazgo que de alguna manera también corresponde también a esta idea de utilizar a, a la, digamos, como la ciudad como personaje, justamente fue, digamos, ya dentro de la fotografía empezar a, articular, por así decirlo, como motivos arquitectónicos. Y aquí entonces no solo es lo, lo cartográfico en sí, sino además como la idea de que la arquitectura nos empezó a dar como ciertos motivos visuales a partir de los cuales se fueron como conformando estas imágenes que, que se ven en las diferentes pantallas. ¿no? Entonces, por ejemplo, este, en el caso del Palacio de Cortés, bueno, está la, la muralla del Palacio como un motivo que de alguna manera construye el, el pequeño cosmos que es el palacio de, de, de Cortés, ¿no? En el caso del jardín, este, pues se trata justamente como la idea, este, diseño digamos, como de los jardines botánicos del siglo XVIII y XIX, lo que articula visualmente el resto de este, de este co como pequeño cosmos, ¿no? Entonces a mí eso me parecía como, como interesante, como la idea de justamente pensar también lo arquitectónico como un motivo que de alguna manera le da continuidad dentro de estos eh, diferentes momentos históricos a estos pequeños, este, digamos, como cosmos que construyen a ese gran personaje que es la ciudad. no eh, sí. Hay un aspecto que no quisiera dejar de lado y es el tema de los paisajes sonoros también, no que van a la mitad entre algo nostálgico, pero también algo que retrata, ¿no? que trae al presente, pero al mismo tiempo dialoga. Siento que justo la parte del sonido es un hilado fino, digamos, entre un texto que les evocó y les disparó a ustedes distintos caminos, a ya la pieza, digamos, anclada en este ejercicio de montaje y de, y de lectura y de alguna manera subrayados que se subraya no solo los pasajes de un libro sino se subraya las memorias personales no y bueno ese ese toque sonoro me interesa mucho también sí este el trabajo sonoro eh, justamente lo lleva a cabo eh, un artista de Cuernavaca y justamente un poco las el trabajo con él o las indicaciones un poco eh, que nosotros eh, buscamos dentro de, del trabajo que se hizo con el sonoro fue un poquito, por un lado, justamente darle un cierto tipo como de carácter ambiental a, a estos como diferentes escenarios, pero por otro lado, rescatar eh, algunos de los motivos simbólicos que, eh, que Carlos había identificado para cada uno de los escenarios, y por otra parte, además, obedecer a un cierto como, eh, cambio de temporalidades. Eh, todavía no hemos entrado justamente a, a esta idea como de la temporalidad que corresponde, digamos, como a esta circularidad que tienen los diferentes escenarios, pero justamente, digamos, como la idea del, del paso del tiempo en este, eh, dentro de la ciudad también fue algo que fue relevante para nosotros. Entonces, el sonido de alguna manera sirve como una forma para remarcar también este paso temporal. A veces eh, esto sucede, por ejemplo... Eh, a través de un motivo muy específico como puede ser el tren ¿no? y el tren entonces de repente pues nos remonta a un cierto pasado por Navaja en el cual las vías del tren pues, eran como, como súper marcadas ¿no? y como ese sonido va transicionando por ejemplo hacia el sonido de los coches ¿no? entonces hay escenarios donde empezamos con un sonido este, muy específico por ejemplo como el del tren y acabamos en el sonido como de, del bullicio de la ciudad y los coches ¿no? aquí Creo que justo la clave de la navegación es el, el esa rueda de la fortuna, ¿no? Entonces, pues cuenten un poquito cómo, cómo se construyó esa interfaz a partir de esta idea de, de rueda, ¿no? Que la tenían ustedes como muy clara. Bueno, Carlos, la tenías clarísima. Sí, eh, en el capítulo de inicio, de arranque, bajo el volcán, que en realidad arranca un año después de lo que sucede en la novela, al final de ese capítulo eh, aparece en las últimas líneas la imagen de una rueda de la fortuna que gira hacia atrás. ¿no? Entonces, justo con esta imagen es como arranca, después de este preludio, desde el, una especie de presente en la novela, arranca lo que, de lo que aquello, aquello de lo que hablan en ese capítulo primero. Y eh, pues obviamente es un, una metáfora clarísima del paso del tiempo, de cómo eh, va a arrancar eh, eh, una historia en la ciudad un año atrás. A la cual nosotros, como eh, intérpretes de, de esta pieza, eh, podíamos subirnos y eh, usarla para eh, crear un, eh, un sentido nuevo para, para esta eh, para bajo el volcán, ¿no? Que, que, eh, hay que decir que es una novela que permite este tipo de, de interpretaciones de, de nuevas creaciones, en todo caso, porque es una novela hecha eh, pensada en que, que tendría eh, pensada por su propio autor para tener muchas capas, ¿no? Y una de esas capas es la simbólica, entonces, claro, está llena de, de este tipo de, de, de referencias que, que, que significan otra cosa. Entonces, una rueda de la fortuna puesta ahí es, obviamente, una alusión al paso del tiempo hacia adelante y hacia atrás. En principio, en ese capítulo, es hacia atrás, pero después, eh, eh, bueno, tiene otros desplazamientos. En ese sentido, eh, hay dos cosas ahí eh, que son interesantes. Por un lado, como apunta Carlos, la Rueda de la Fortuna, pues justamente eh, es como un como de símbolo del paso del tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como su nombre lo dice, pues tiene que ver con el destino, ¿no? Y con esta cosa un poquito como fortuita que, que sucede con el destino. Entonces, por ejemplo, para mí era como bien interesante esta relación entre la trayectoria histórica de este personaje que era la ciudad en relación con esta rueda de la Fortuna, pensando que en realidad ha sido como una trayectoria histórica como, como con varios tropiezos, ¿no? Es decir, no podemos ver como una historia lineal de Cuernavaca, sino básicamente como una historia de subes y bajas en los cuales ha tenido como momentos de esplendor y momentos también como, como incluso bastante trágicos en su este, historia reciente, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta, digamos, como esta circularidad a la que obedecen la mayoría de los escenarios, o bueno, más bien todos los escenarios, justamente por un lado construye un pequeño como microcosmos, es decir, como tiene esta cosa esta característica de ser como un pequeño planeta, ¿no? Un planeta como como autocontenido en estos escenarios, pero es un planeta que de alguna manera en esta rotación que hace la interfaz justamente trataba de hacer como como de alguna manera esta noción, digamos, como de paso del tiempo. Entonces, hay un, y hay en ese sentido visualmente hay una cierta como fragmentación de los escenarios en cada ciertos grados, que corresponde justamente a la fragmentación, que hace un poquito como visualmente la, la rueda de la fortuna. Y en ese sentido, el paso, digamos, como conforme tú vas, digamos, como, como avanzando en estos escenarios y vas como rotando estos escenarios, lo que estás haciendo también es avanzar en el tiempo dentro de la narración, pero además en el tiempo dentro de la ciudad. Entonces, normalmente las fotografías iniciales de cada uno de estos escenarios son fotografías mucho más viejas, mientras que las composiciones, eh, digamos, del final de, de la rotación, normalmente son eh, fotografías como mucho más recientes, y entonces también hacen, digamos, sí. como, como una referencia a este paso del tiempo dentro del propio personaje eh, ciudad. Pues no sé si quieran decir algo más, yo creo que por aquí podemos este, cerrar y bueno, con una invitación a, a los lectores, usuarios, navegantes, cibernautas, o como les, nos, nos sintamos cuya nomenclatura les mejor les acomode, a que se echen un, una vuelta por el pasaje con ¿no? Sí, pues justo una, yo creo que es eso, ¿no? Como por un lado, eh, creo como últimas palabras, pues un poco reconocer el, el trabajo que se hizo como colaborativo, ¿no? Como, como de la pieza, ¿no? O sea, en realidad estamos, Carlos y yo, como, como autores principales, pero bueno, hubo un trabajo como importante de, de colaboración es justamente con Galo para la parte Sonora, eh, también Dora Bartilotti nos apoyó mucho en la parte este, visual y de diseño, ¿no? Uh -huh. este Tuvimos, eh, digamos, como unas versiones previas de diseño que también eh, trabajó Cristóbal Sánchez, ¿no? Entonces, es un trabajo que de alguna manera fue como... como amplio, fue casi un trabajo de casi dos años, ¿no? Y en el fondo, por la complejidad de todo lo que queríamos de alguna manera, como, como plasmar en esto, pues de alguna manera requirió un montón de etapas y etapas y etapas como de, de reconceptualización, depuración, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, eh, reconocer eh, esa parte, y justo, y eh, pues esperar un poquito que aquellos que lleguen a, a navegarlo, pues que lo disfruten, que, que puedan este este, navegarlo un, un buen tiempo, que puedan un poco escuchar, ver a detalle como las imágenes, ¿no? Y apreciar un poquito como lo... Ese, tra ese trabajo col colaborativo que se hizo. Ok, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Leonardo, muchas gracias Carlos y también a Rodrigo que está ahí apoyándonos. Gobierno de México.